Abril llega con el compromiso que guía hoy a los jóvenes granmenses, siempre con la voluntad de defender el derecho a reír y a soñar. Los aniversarios 61 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 62 de la Organización de Pioneros José Martí fueron celebrados en el municipio de Yara, merecedor de la condición de vanguardia. En el encuentro se reconocieron otros territorios destacados y fue entregado el carné de militante de la UJC a nuevos miembros. También fueron agasajados pioneros sobresalientes al tiempo que la Asociación de Combatientes de Granma distinguió a la mayor organización juvenil cubana. Yanaisi ya Caponápoles, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, y Francisco Escribano Cruz, gobernador, junto a otras autoridades, felicitaron de manera muy especial a la UJC y la OPJM. Desde Granma sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.